Bien, vamos a resolver el ejercicio en el que en un sistema isométrico definido por los ejes X, Z e Y eh, me dan las proyecciones de los puntos, A y el B, así como la proyección de la sobre el IZ lo veo porque me relacionan a, a y A2 con una línea paralela al X, es decir, perpendicular al IZ así como la proyección del Punto B sobre el plano XZ, no, el plano de proyección XZ. Bien, si una recta en el espacio pasa por los puntos A y B, ya puedo dibujar esa recta, sería la recta R, que es la que estoy dibujando aquí. Eh, le voy a dar un color rojo para eh, eh, indicar que es parte ya del, del resultado, las líneas blancas que serían. Eh, si la recta en el espacio pasa por R, querrá decir que entonces R2, su proyección en el IZ va a pasar por A2 y por B2. Así que lo que voy a hacer es hallar B2, acordaros de que B2 proyección en el XY se obtendrá proyectando el punto B en perpendicular al. b2 es la proyección en el iz, ¿vale? así que se obtendrá mediante la proyección en perpendicular al iz, o sea paralelo al x del punto P. así que trazo esa línea paralela al x por el punto b y voy a ver en qué punto de esta línea exactamente está, eh, está este punto b2, para ello lo que voy a jugar es Voy a proyectar este rayo de aquí sobre el XZ trazando una paralela a la línea al eje X desde B3, donde esta línea corte al eje, lo que voy a hacer es proyectar la, el segmento BB3 en el plano ZI, es decir, desde este punto llevo una paralela. se corte esta línea y esta línea obtendré B3 perdón, B2, B2, proyección del punto B sobre el plano IZ. Vale, vamos a ponerle su nombre, vamos a darle un carácter también de línea de trabajo y resulta que si la línea pasa por A y pasa por B, pues su proyección R2 pasará por A2 y pasará por B2, vale, aquí la tenemos, bien, si ahora quiero hallar R3, repito el proceso, R3 pasa por B3 y por A3, así que eh, vamos a obtener A3, para ello pues sé que desde el punto A pasaría el rayo proyectante perpendicular al XZ o si queréis paralelo al eje Y, sería esta línea de ahí. Para saber exactamente en qué punto esta línea se encuentra lo que voy a hacer es proyectar en el YZ esa recta y en este punto aquí en el que esa recta corta el eje Z hago una paralela al X o a, lo que hago es la proyección del A2A en ese plano XZ y donde estas dos líneas se corten obtendré el punto o la proyección A3 del punto A. Vamos a darle también esta línea en formato de trabajo y diré que este punto de aquí, este punto que estoy indicando ahora es el A3. Bien, como antes si la línea pasa por a, y por a y pasa por B, entonces R3 va a pasar por A3 y por B3. Vamos a poner aquí su nombre, R3. Ya está. Bien, ya tenemos entonces R2, ya tenemos R3, ya tenemos la proyección de la propia red en el espacio, nos quedaría hallar R. Sub 1, proyección de la recta R sobre el XY. Fijaros que esta recta es, es muy especial, es una recta paralela al Z, es decir, es perpendicular al XY. Esto ya lo hemos visto en el diérico se trata de una recta vertical y en las rectas verticales en, las proyección, en la, la proyección horizontal de sus infinitos puntos coinciden en un único punto y que es además precisamente el punto en el que la recta está tocando ese plano pro, XY, la propia traza de la recta con el XY. Bien, eh, entonces para hallar el, ese punto concreto voy a prolongar tanto R3 hasta que corta el eje X como R2 hasta que corta el eje Y y mediante paralelas a los ejes X y a los ejes Y desde, eso, desde ese punto voy a obtener precisamente la proyección, la, la situación de, de, estas, de estos dos puntos. ¿no? Es el punto en el que la recta corta el XI y es un punto en el que van a coincidir eh, no solo la proyección de la recta sino va a coincidir la proyección de A y la proyección de B, es decir, esta será R1, A1, B1, incluso la traza horizontal de esta recta H sub R. Bueno, en ese punto de aquí están coincidiendo precisamente todas las proyecciones de todos esos puntos. Vale, vamos a darle también carácter de resultado. Esta sería la parte visible de la recta. Fijaros que como es una recta paralela al Z, es paralela a X, Y, Z y es paralela a Y, Z, a esos dos planos de proyección. Así que no vamos a poder hallar sus trazas, sus intersecciones, con esos dos planos de proyección, la única traza que podemos hallar es precisamente h sub En cuanto a las partes ocultas serían todas aquellas que no están en el primer cuadrante ¿vale? esas partes serían las, los, los infinitos puntos de la recta que se encuentran por debajo de h sub y como son eh, partes ocultas habría que, dividir, que dibujarlas con líneas discontinuas para indicar que no se verían. Bien, eh, ya tenemos el ejercicio resuelto, espero poderos haber ayudado, cualquier otra duda me preguntáis, un abrazo. ¿vale?